¡Hola de nuevo! Bienvenidos, amigos de YouTube. Mm. Somos Jaime y Alejandro y esto es Formándote con Jaime y Alejandro. Mm. En el anterior vídeo vimos la parte de Mi Cuaderno y concretamente la de Calendario. ¿Qué vamos a ver hoy, Jaime? Hoy vamos a ver el tema de rúbricas, bancos de rúbricas y listas de cotejo. Está dentro de la pestaña Mi Cuaderno. ¡Genial! Pues arrancamos, si te parece. Arrancamos, claro que sí. Pues ya, ya sabéis que entrando en Escolario vais a ver diferentes pestañas. El otro día expliqué escritorio y os voy a explicar mi cuaderno si os fijáis si le dais a mi cuaderno vais a ver diferentes opciones la de calendario que la expliqué también el otro día rúbricas bancos de rúbricas y listas de cotejo si accedemos a rúbricas veremos pues todas las rúbricas que voy creando o voy cogiendo del banco de rúbricas para crear una rúbrica es muy fácil Simplemente le tenéis que dar al más. Si le dais al más, si pasáis el cursor por encima, siempre os dice la definición. Aquí sería crear rúbrica. Le damos al más. Y aquí nos pondrá para que pongamos el título, una descripción, un curso, una asignatura. ¿Vale? Aquí están todas las asignaturas. Y Jaime, en mi caso que soy de FP, si no encuentro una asignatura, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo contactar con vosotros y que la pidáis? Añadir? Claro que sí. Nos llamáis por teléfono o nos escribís por correo y Genial. nosotros añadimos sin problema. Genial. ¿Vale? Eh, Todos esos espacios que veo arriba, entiendo que no puedo dejarlos en blanco, ¿verdad? Tengo que escribir. No. En todo. Hay que escribirlo, si no nos va a dejar crearlo, ¿vale? Tenéis que escribir Genial. el título, la descripción, el curso y la asignatura. ¿Vale? Si os fijáis aquí dentro de la rúbrica, hay diferentes columnas, está la de criterios, la de peso y excelente, bien, satisfactorio, necesitan mejorar. Esto es editable, ¿vale? Lo de necesitan mejorar, satisfactorio, bien y excelente. Si os fijáis y hacéis clic, vais a ver que podéis editar. ¿vale? ¿Y el criterio de debajo del número también lo podéis editar? también aquí iremos añadiendo en los recuadros lo que lo que nosotros veamos oportuno, ¿vale? Importante el tema del peso, ¿vale? Lo máximo es 100, ¿vale? No podemos superar el el 100. Tenemos que dividirlo para que la suma sea 100. ¿Vale? Sí, Por entiendo eso que, que vale a, a un 10, ¿verdad? A un 10, eso es. Y aquí pues iremos editando el criterio, el peso y añadiendo las columnas que queramos. Si os fijáis aquí hay un más para añadir más columnas, si queréis, ¿Vale? Y eso vamos editando. Y, ¿Y aquí, aquí también tenemos la opción de Sí, tenemos la opción de añadir nuevo indicador. Si queremos añadir nuevo indicador, ya sabéis que el máximo 100, entonces aquí si añadimos 10, cada uno sería un 10% hasta que lleguemos a 100. ¿Vale? Genial, aquí ¿no? Pues esto sería el tema de rúbricas. Cuando la tengamos le damos a crear y saldría la rúbrica aquí creada. Y una bueno, vez creada, ¿qué puedo hacer con ella, Jaime? Pues, pues tenemos diferentes opciones. Si os fijáis, cuando creáis una rúbrica os sale aquí diferentes opciones. Tenemos la opción de verla, de volverla a editar. ¿vale? Tenemos la opción de copiarla varias veces. ¿Vale? Sí, entiendo que puedes copiarla y editarla porque te puede servir una parte de la que has creado ya, ¿verdad? Claro, te puede servir y cambias una cosilla y ya te sirve para otra. ¿Vale? Tenemos la opción de eliminar, nos podemos descar exportar, descargar la, la rúbrica y la podemos compartir con un compañero, ¿Vale? no solo del centro, sino de cualquier centro de Extremadura. ¿Vale? Para compartir, simplemente le damos a compartir y ponemos el nombre, apellido y el email. Le damos a ¿Qué email es el que hay que poner? ¿Hay eh, eh, eh, lo que os dije en el primer tutorial, tenéis que poner el email que tengáis en Escolarium, que hayáis puesto en Escolarium. Sí, el que aparezca en el perfil, ¿verdad? Sí, el que aparece aquí, en este icono del perfil. ¿Vale? Si ponéis otro email, no compartiríais la rúbrica, ¿vale? Sí, sería simplemente decirle a vuestro compañero o compañera que os diga qué correo tiene en el perfil para que podáis compartirle la rúbrica. Eso es. Y esas serían las diferentes opciones que tenemos. Y una vez compartida la rúbrica con todos los docentes extremeños, ¿dónde aparece mi rúbrica? Una vez compartida la rúbrica, aparecería en rúbricas en la pestaña de rúbricas. ¿Vale? Aparecería sí, pero, aquí en la compartida. Sí, y aparece también en la de lista de rúbricas, ¿verdad? Sí, en el banco de rúbricas también aparecería. Exactamente. Si os fijáis aquí, ya, ya os explico de todos modos, tenemos un banco para buscar un montón de rúbricas las que vosotros queráis aquí podemos buscarla a través de un, del título del curso o la asignatura a nivel por ejemplo yo aquí si en el curso pongo eh, primero de eso y le doy a buscar me saldrán todas las rúbricas de primero de eso ¿vale? si os fijáis pues aquí eh, podemos, en el título pues tenemos una parte de, de mapas otro de de la rúbrica del debate en aula. Para general. que os hagáis una idea, actualmente hay rúbricas del eh, proyecto CREA. También tenemos eh, rúbricas de proyectos de, de otros organismos, como puede ser, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional. Claro, del I IGN. Vale. Si os fijáis aquí en asignatura, aquí podemos buscarlo también por asignatura. Aquí solo he puesto el curso y por eso me han salido todas las de primero de eso. Pero aquí podemos... Por ejemplo, si ponemos lengua, lengua castellana y literatura, le damos a, de primero de eso le damos a buscar y nos saldrán todas las rúbricas de primero de eso, lengua castellana y literatura. Y si me gusta una rúbrica, ¿cómo puedo añadirla para que sea también mía? Y para vale. usarla con mis grupos. Y para usarla y para editarla. La vamos a poder añadir a mis rúbricas y también la voy a poder editar como a mi gusto y luego usarla con mis alumnos. Es muy sencillo, tenemos aquí un icono donde pone copiar. ¿Vale? Si le damos aquí a copiar, nos saldrá este mensaje diciendo que se va a incorporar esta rú rúbrica a tu repositorio. Le damos a aceptar. Y automáticamente ya aparece en mi rúbrica. Y ya aparecerían en mis rúbricas. Qué rápido. Sí. Y entiendo que ahora igual como si lo hubiera creado yo, No puedes editar, claro. como has dicho, ¿no? sí y Puedes hacer los diferentes tipos de, de botones es. que encuentras a la derecha. Eso es. Aparecería ya aquí y ya la podemos editar y podemos hacer lo que Genial. queramos. Sí. Genial. La verdad es que está súper bien. Y cada vez vamos añadiendo más rúbricas y es tan sí, fenomenal ¿no? para evaluar a nuestros alumnos a través igual. de ellas. Vale. ¿Y qué es eso de lista de cotejo Pues mira, lo de lista de cotejo si le damos es para evaluar a nuestros alumnos a través de una lista de cotejos, por ejemplo, la entrega de un, un, un trabajo de música como tengo yo aquí. Sí, Al... Entiendo que es una serie de preguntas sí. ¿no? que vamos a ir respondiéndonos para darle una valoración. Eso, que normalmente es. no suele ser eh, numeral, no es un 5, no es un 6, es aprobado o no, acto no acto. Acto no acto. Mira, si os fijáis, para que lo veáis mejor, os voy a enseñar este esta lista de cotejo que tengo aquí y es un trabajo de música donde he puesto que se valorará aspectos sobre el trabajo entregado de música. ¿Contiene el título del trabajo? Sí o no. ¿Incluye ideas principales? Sí o no. ¿Usa signos de puntuación? Sí o no. Y la presentación del escrito buena es sí o no. Esto sería una lista de cotejo. Veo que es muy similar a cómo evalúa la rúbrica, simplemente que elimina el porcentaje. El porcentaje. Que... Genial. Eso es. Y, y es el mismo proceso. mismo proceso, tenemos aquí el más para crear la, nueva, la lista de cotejo y luego cuando la tengamos creada, bueno, lo, lo voy a enseñar, aquí añadiremos el título, la descripción, el curso, la asignatura, tenemos la opción de indicadores, ¿vale? Que podemos añadir tantos como queramos, tenemos aquí la opción de añadir nuevo indicador y sí o no, lo de sí o no, si hacemos clic, es lo modificable, ¿verdad? Es modificable. Podemos poner acto o no acto, bien, mal, lo que vosotros queráis. Y si no quiero hacer la descripción, puedo hacerlo. ¿O ocurre como rúbricas, que tengo que rellenar todos los apartados. Tenemos que rellenar todos los apartados. Genial. ¿Vale? Genial. Y fijaros, cuando la tengamos creada, tenemos las mismas opciones que nos salían en, en rúbricas, para poder verlo, poder editarlo, poder copiarlo, eliminarlo, descargarlo y compartirlo con otro compañero. Vale. Perfecto, pues yo creo que ha quedado bastante claro Jaime, creo que son diferentes tipos de, de, de evaluar a tu alumnado y diferente a lo que es el, sí. el sistema actual de numérico y creo que es muy potente ¿eh? Yo creo que sí, ayuda mucho al docente, sobre todo esto del banco de rúbricas es una pasada ¿eh? Para trabajos o presentaciones, sí. me parece interesante Tenemos un montón de, de rúbricas aquí, así que utilizarlas que, que os va a encantar ¿eh? Genial Jaime, yo creo que esto es todo por hoy Nada, pues como sí. decimos siempre, suscribiros, que os dejamos abajo el enlace, ¿vale? Si lo podéis compartir el canal o, o bien la lista de reproducción con vuestro claustro, os lo agradecemos. Pues y sí. nada, feliz vida a todos. Venga, escobida Hasta luego.